Buenas a todos, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo más que especial. Otra vez en mi canal, en el canal del Ruidos, y hoy tenemos un nuevo contenido en el canal. Mucha gente se estará preguntando, los que sois suscriptores, ¿qué traes, tío? ¿Qué traes, Ruidos? Más gilipolleces de las tuyas, por supuesto, más vídeos donde captar peña. Soy un chaval que hace gameplays, un chaval que se entretiene jugando videojuegos, pero también os quiero ayudar siempre. Así que os traigo una guía completa de los desafíos... De aniversario de Fortnite. Vale, en primer lugar voy a enseñar lo que la gente está buscando porque los otros son bastante sencillos de hacer. Así que os voy a enseñar dónde están las tartas de cumpleaños. Como bueno, tenemos en muelles, tenemos también una en Ciudad Comercio, otro en Albercas, otro en Campo. Vale, aquí tenéis el mapa completo de dónde hay tartas de cumpleaños. Eh, hay en casi todas las ciudades, así con nombre bastante importante, donde se le cae bastante gente. Pero vamos, que es bastante sencillo de completar estos desafíos. Con estos desafíos lo que conseguiréis será un camuflaje, una, una mochila que es una tarta de cumpleaños como la de los otros cumpleaños... Un emote y un graffiti, ¿vale? Esto es lo que conseguís con los desafíos de cumpleaños. ¿Qué desafíos tenéis aparte del de las tartas? Tenéis el desafío de jugar partidas. Muy sencillo, hay que jugar 10 partidas. Punto y final. Da igual el modo, da igual el día, da igual el momento. Simplemente del inicio de los eventos al final del evento. Bailar delante de tartas de cumpleaños. Ya tenéis las posiciones de las tartas. Tenéis que caer en esa zona y bailar. Punto. No hay otra cosa que hacer. No, hay, no es muy difícil de entender. Luego, hay que sobrevivir a... 500 oponentes, no significa 500 oponentes, se refiere a 500 veces, ok, puede ser la misma vez un tío, 500 tiros a los que sobrevives, no sé si me entendéis, vale La única cosa que tenéis que saber aquí es que no lo podéis hacer en refriega, vale, tiene que ser dúo, squad, solo, o sea que lo mejor para conseguir esto es jugar partidas normales Porque lo más seguro que las 10 partidas superéis lo de sobrevive oponentes y si no, pues bueno, seguir dando, jugando. Son desafíos que se consiguen jugando. Luego, el último desafío es muy parecido al de la tarta de cumpleaños de bailar, pero simplemente, pues, eh, caéis. Cogéis un arma y en vez de meteros escudo, pues vais y coméis trozos de tarta. Tenéis que comeros 50 trozos de tarta. Sencillo, fácil. No creo que sean desafíos muy difíciles, pero estoy viendo que la gente pues lo busca, tío. Es una cosa que se busca en YouTube y que la gente no sabe muy bien cómo hacerla. Pues ya estoy aquí yo para explicarlo. Y nada, que como voy despeinado, porque llevo todo el día limpiando y me quiero echar la siesta. Y tal, eh, me voy a soparla. No sé si estaré en directo ahora mismo, supongo que no estaré en directo. Madre mía, qué pelo, si es que estoy medio calvo, y medio feo, parezco Crusty el payaso, yo qué sé. Que es eso, que os suscribáis, que dejéis un like, que no os cuesta nada. Y nada, nos vemos pronto. Eh, yo creo que el jueves tendremos un nuevo vídeo, no sé de qué, muy bien. Puede ser que de FMS o de Twitch, ¿ok? O sea que nada, nos vemos en dos días. Un beso a todos y hasta pronto.